Eh, igual la gente, estoy haciendo un capítulo copioso. Esto un nuevo vídeo. Traigo un vídeo de Fortnite Battle Royale. Y hoy os traigo un vídeo después de hace mucho tiempo. Eh, he estado jugando más que nada a Fortnite eh, con amigos todo este tiempo. Y bueno, eh, hoy va a ser la primera vez que jueguen solo después de hace días y días y días y días. He estado sobre todo jugando a un túnel, eh, también es verdad. No le he dedicado mucho tiempo a lo que viene siendo. Fortnite, me compré la temporada 5 más que nada para, bueno, para sentirme obligado a jugar un poco más, ¿no? Porque tengo abandonado el juego. Y bueno, la temporada pasada, pues sí, la completé, conseguí el Omega. No conseguí la, esta última cosa. Eh, sí que conseguí eh, lo que viene siendo el resto, ¿sabes? Hasta la máscara, que era como lo más guay, ¿no? Y los colores, ninguno, porque casi no subí de nivel. No llegué a ningún nivel en, en especial Pero bueno En sí la skin eh, la tengo Y bueno, pues Pues no mucho más Me he comprado esta temporada más que nada Para pa dedicarle un poquito más de tiempo al juego Porque no le dedico nada Solo juego a un turnet Y hombre, y este juego eh, Le he dedicado tiempo Y dinero también Así que Lo Yo sería que bueno Que... Lo retomara un poquito aunque sea Y bueno, no mucho más, vamos a jugar una partidita en solo A ver qué tal Y a ver si pues conseguimos ganarla, ¿no? Así que nada, vamos a ello Bien, vamos a caer en socavón ¿Qué es eso, azul? ¡Oh, el no fusil Vale <coughs> No, vamos a caer en socavón, por lo que parece Cuidado, champion. eso te veía con muchas ganas. Vale. Vamos a. A lotear un poco. Tengo que abrir cofres. It's true. Vamos ah, bueno, a esto así. Vale. Y esto aquí así. Siempre llevo escopeta. Ahora va a te... voy a tener que cambiarla rápido. Porque. Eh... Bueno, las escopetas están en la mierda, al parecer. Eh, así que bueno, pues vamos a tener que, que utilizar más que nada el subfusil, más que la escopeta. Vale, voy a tomar esto. Miren, escudos que se me acaban de caer ahí abajo. Vamos a cogerlo. Un mini. Otro mini. Oh, esto me interesa. Vale. Eh... Vale, vámonos. Vámonos. La escopeta es un arma que ahora mismo no creo yo que sea muy útil os digo la verdad Pero bueno, eh, Sí siendo sí, un arma de... Del Fortnite Y bueno, si la han dejado será porque... Sirve para algo, me imagino, ¿no? Aunque lo, lo mismo está la minigun Y creo que no sirve para nada Para mí la minigun me parece un arma... La cual hay que mejorar bastante. Pero bueno. De todas formas vamos a seguir nosotros aquí luTeando, mira. Vale. Minis y esto. Vale. Pues así es como vamos a tener que jugar. Escopetazo o fusil. Escopetazo o fusil. Que aquí. O oh, dos. Dos Kalinkars. Que son como yo les llamo. Kalinkara o Thompson Pues llamar de las dos formas. Me voy a quitar la Thompson Para utilizar el nuevo arma. A ver. ¿Verdad? Que tío, es que las escopetas ya no... Pff, ya no me gustan, tío Esto de aquí que no me gustan ya las escopetas, tío Ya... No matan No son lo que eran antes Y si no matan, pues... Prefiero no llevarlas Vale En vez de la, la, pues, me llevo las lapas Me lleva las granadas normales Porque tengo que matar gente con las normales Y con las lapas ya he matado Ahí, balas Bien a ver, Estamos en zona También es que estamos en el centro del mapa Pero vamos Vamos a ver si estamos en zona Uy, uh, esto sí que me lo tengo que llevar Esto sí me lo tengo que llevar. Con esto sí que tengo que matar. Tocar a alguien. Bastante. Y matarlo con. Con las granadas estas. Coge varias setas. Ahora se han cambiado aquí las piedrecitas por setas. Bueno. No es un mal cambio Aquí se han comido ya todas las setas Pero me, me pareció Vamos a como está Vale Sí, hombre Cabrón eh... Vale He gastado sin querer la... Tío, me ha en el momento justo Llega he gastado la... Todas las mierdas hechas A ver. Tírate esto. Tío, siempre me pillan por la espalda. Siempre. Siempre. Ah. Vale. Me he llevado una de estas. ¿Verdad? Mmm... Porque luego me, me acaban fundiendo. De una forma muy vasta. Y un airdrop. Que no podría venir bien. Míralo. Este hombre. No se entera de media. Ostras. Vale. Qué bueno es esto. Qué bueno es esto. Vale. Subimos por aquí. Mira ahí donde hay uno está muy bien el oso eh y veo allí a otro Buah. La mierda míralo lo veis yo sí Mira, oh, ahí hay otro No me lo creo Uf. Me cago En la puta No hay más que decir Quedamos tres. Necesito vida. Mira, ¿dónde hay uno? ¿Me ha dado, tío? ¿Qué dices, tío? Me queda uno nada más. Y no veo un carajo por el sol de la mañana. Porque no veo nada, tío Vale Vamos a hacer una cosa Para una mejor visión de gameplay Vamos a bajar la persiana Vale Esto se cierra aquí, así que Tiene que venir ya ¿Dónde estará el nota, tío? ¿Qué coño? ¿Qué ¿Están notas ellos? Vale, de visto. Buah. ¿En serio? Se acabó, me cago en todo. Y toma. Muestra el balance esto, compañero. ¡Ay, Dios mío! Hace muchísimo tiempo que no. Que no jugaba en solo y. Me le una partida. La verdad es que. Me hace muy feliz, bueno. 9 kills. No están nada mal. Para ser. De las primeras partidas en solo. Después de hace mucho. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de. Fortnite, ya sabéis, darle like al vídeo y yo os lo traeré Así que no, lo no, chicos, este capítulo Espero que os haya gustado y adiós